A, a ver, eh, pero ustedes dicen de que todo se centraliza en Lima y que los gobiernos regionales, los alcaldes, solicitan las obras. Pero hay que tener en cuenta de que cada, cada región es autónoma en, en, su, eh, en sus decisiones. Ellos manejan su, manejan su propio presupuesto porque... Eh, cuando, hay la, en, cuando se empieza a, a ordenar el presupuesto, a cada región le toca una cantidad de dinero. Claro, yo, creo no, no. La, yo creo que la, a la aquí el problema es de que no hay eh, una buena administración. una buena administración Porque claro. incluso, incluso hay ministerios, hay gobiernos que devuelven el dinero al al erario nacional. Entonces no digamos de que no se no se pueden hacer obras se puede hacer obras, no sino que hay poca no hay gente capacitada gente gente técnica que realice estos estos trabajos o, o, o estos este esta distribución bien del, del presupuesto, porque hay, el dinero hay, ¿no? Pero, como le digo, es la mala, de repente, la mala administración o, o, la, o, o, o la, poca, la poca convicción de querer, es de, de querer eh, perfeccionarse más, ¿no? Porque al asumir un gobierno regional, tienes que tener capacidad de... De, de técnico, de estadista, ¿para qué? Para que busques a tu, a tu personal de confianza y te elaboren las obras, porque hay un montón de obras que, que hay que hacer, sino que, ¿a qué se debe entonces? ¿Cuál es el problema entonces de que al final de cada, de cada año fiscal el dinero se esté devolviendo? Entonces yo no, creo no, no, no. que, si bien es cierto... Puede ser parte de un poco que dicen del centralismo, que está, ¿no? Pero también más es de de los de las personas que, que están a la cabeza de los gobiernos regionales y de las alcaldías. ¿no? Ahora, en seguridad ciudadana, si bien es cierto, eh, seguridad ciudadana, ustedes mismos lo han visto, simplemente eso está en el papel, eso está en la ley, está en el manual, nada más, porque al final ningún alcalde, cumple lo que es verdaderamente la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, también se le asigna un dinero a la seguridad ciudadana, pero a veces lo emplean en otro, en, en, en otra, por decir, en otras cosas, ¿no? Aunque ahí ya estarían cometiendo un, un, un delito, pero ¿qué hacen? Eh, sus, sus gerentes mm, eh cambian ese ese dinero destinado para por decir para la seguridad ciudadana tienen un manejo bueno en manejo yo de, de administración pública no sé mucho pero sí tengo la experiencia porque he trabajado en municipalidades ¿no? Y veo cómo y es yo he sido jefe de seguridad ciudadana pero verdaderamente nunca se le da el apoyo. Por eso es que la seguridad la seguridad ciudadana está está como está ¿No? Entonces yo creo que, si bien es cierto, es parte también de, del gobierno, pero también parte de los alcaldes y de los, y de los presidentes de los gobiernos regionales que manejen ese, ese, ese dinero de, de seguridad ciudadana, ¿para qué? Para que verdaderamente la ciudad, los habitantes, nosotros, nos, eh, nos este, sentirse un poco protegidos, ¿no? Por ejemplo... Eh, si nosotros, la seguridad ciudadana, por ejemplo, eh, ustedes que viven en provincia, ¿no? yo también que vivo, ¿cómo podemos pedir seguridad ciudadana si a veces yo veo los patrulleros que hay que, hay que estarlo empujando? Eh, y si no trabaja al cementerio de los carros, entonces, ¿cómo pedimos seguridad ciudadana si no hay el apoyo del pueblo? O, eh, perdón, de las autoridades, porque presupuesto hay, sino que lo emplean, como le digo, en otras cosas. Bueno, y aquí un poco de que las municipalidades también con sus, con sus serenos, con sus movilidades, también apoyan, apoyan a, a este patrullaje integrado que hay ahora entre policía y sereno. ¿no? Y este, ese caso de seguridad ciudadana es, no es de ahora, eso viene desde más antes. Uh, yo pienso que las autoridades no, no le interesa no le interesa la seguridad ciudadana por todo el, el tiempo que vengo yo a veces trabajando y observando no le interesa la seguridad ciudadana ellos más les interesa otra cosa no como, como es hacer pequeñas sobritas vereditas parquecitos dotar de juegos este eh, de juego para los niños, ¿por qué? Porque ahí está el, el presupuesto. Entonces, yo pienso de que, señores, para que haya un buen, una buena descentralización, primero tenemos que saber elegir a personas que verdaderamente tengan esa capacidad de inversión, ¿no? Y, y no cualquier, cualquier persona, ¿no? Que ya por, por tener bastante empatía con la gente, a veces sale elegido. Y eso es lo que está pasando en la mayoría del país si nosotros hacemos una, una damos una mirada hacia atrás cuántos presidentes de gobiernos regionales están presos ahorita por qué por qué están presos realmente, pues para malversación de fondos para malversación de fondo malversación de forno, peculado cohecho todas esas cosas no sé, También, porque doctor, nos, nosotros ¿Cómo? Lo desvían en gobiernos regionales y entre familiares, se hacen la administración, les desvían el presupuesto, doctor. Sí. ¿Qué? eso, eso doctor, es... no, un, no ver, este, si, ¿Eh? si me equivoco, me corrijo, doctor. Este, en, en ese presupuesto, usted sabe que cada, a veces cada presidente de región, a veces, así como usted dice, no lo invierten ahora, tantas horas que faltan, ¿no? En hacer entrada en cada región. Pero ellos este, a veces devuelven ese presupuesto con, con la finalidad de que el Estado les, les, les dé el 10%. Mientras más devuelven, más, más gana cada, cada presidente, ¿no? No solamente la de sus presidentes de regiones, sino las instituciones del Estado, ¿no? Claro, no, no, no, no solamente la, lo, el, eh, los gobiernos regionales, los mismos ministerios. así sí, doctor. No, los, los mismos ministerios del ministerio del devuelven Estado, y, y no devuelven pues este, pequeñas cosas igual no, buena no, no, no, cantidad de dinero, que ese dinero no. se puede invertir ah, en, sí. en, en, en, en combatir la, la pobreza extrema que, que se va a llegar con más fuerza ahora. Con, por, esta, por esta situación que hay en, en Ucrania con Rusia, parece que ah, va a haber una crisis alimenticia. Entonces tenemos que empezar por ahí también y, y tomar las precauciones... Bueno, si exigir a nuestras autoridades, pues, que inviertan. ¿No? Porque de, de qué nos vale, o qué vale que a un gobierno regional, por decir, le den una buena cantidad de dinero, si al final no va a hacer obras. ¿no? Y encima piden la reelección. ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser también, o oh, eh, eh, pensar en estas nuevas elecciones que se nos vienen, las regionales y municipales, pensar bien por quién vamos a votar. ¿no? Porque la culpa la tenemos nosotros, me incluyo yo, porque también yo voto. Entonces a veces nos quejamos de, nuestro, de, nuestras, de nuestras autoridades, pero si nosotros con nuestro voto le damos para que ellos gobiernen. ¿no? Y yo creo que este es un sistema que va a ser bien difícil. Que cambie esto. Tiene que haber una transformación completa, una reingeniería completa en la en la cual se ha intentado en el gobierno, pero no funciona. ¿no? Eh, a ver, eh, cuando ustedes me hablan de democracia liberal, a qué a qué se refiere? Eh, sí, sí, doctor, disculpe, muy buenas tardes. Eh, se refiere a que se toma un respeto hacia la dignidad de la persona humana y su autonomía, ¿no? O sea, toda persona es libre de elegir de lo bueno, lo malo, ¿no? Y a eso más que todo creo que se refiere. ¿Algún compañero de repente si puede acotar también? Sí, doctor, te, la democracia liberal es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa, en la que... La capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones políticas está sujeta al derecho del Estado. Conforme. A ver. Asimismo, doctor, la democracia liberal suele caracterizarse por la tolerancia y el pluralismo político, las ideas sociales y públicas diferenciadas, incluso las más extremas que pueden coexistir y competir por el poder político, siempre sobre una base democrática ya, conforme no, bueno. que también es por una constitución doctor, que la regula en la protección de los derechos, doctor claro, no, eh, tenemos que darnos cuenta que siempre la, la constitución va a proteger como por ahí decían ¿no? los derechos fundamentales que es muy importante, ¿no? y yo creo que esa es la base fundamental de una constitución y de un pueblo, los derechos fundamentales pero a veces eh, como todo, como todo país, siempre hay, hay falencias en, en, en esa protección. ¿no? Eh, a ver, bueno, este agradezco al, si no hay ninguna otra pregunta para ya culminar. Doctor, doctor, buenas noches. Sí, yo quería hacerle una pregunta, doctor. Sí. Peche. En primer lugar, doctor, felicitarlo al, al expositor, a su grupo. Muy excelente posición, bien detallado y preciso. Entonces mi pregunta, doctor Iba, acerca de los elementos del Estado, nos habló acerca del, del poder. Y dentro de ese poder, nos mencionó al elemento jurídico-político. Entonces mi pregunta vendría, doctor, si este poder del Estado, ¿no? Si este poder del Estado no reconoce ningún otro por encima de él, ¿cómo se le llamaría o, o qué tipología se le podría calificar, doctor? Esa era mi pregunta, doctor. A ver. Si te entendí, compañero, o sea, el poder no, no hay otro poder sobre el poder político, ¿a eso te refieres? Claro, o sea que... No, no profundices un poquito, si sí, lo has hecho bien. Estoy felicitando, lo has hecho bien. Sino no, que, no, sino que era mi duda. En cuanto, Te refieres a si hay otro poder sobre el poder político. En cuanto al poder, me refiero en cuanto al poder de decisiones que uno lo toma, pues lo toma a título del Estado, no recibes ninguna orden de otro país ni de otra intervención para poder resolver los problemas internos. Ay. Bien, eh, esto entra a tallar mucho la soberanía, ¿no? ya lo que se explicó en, en la exposición, pero en sí el poder político eh, tiene un manto de protección respecto a la elección popular, ¿no? El pueblo da legitimidad a, un, a, a una agrupación política y ésta este ejerce poder político, ¿no? Entonces, como poder político, tiene la autoridad para poder dirigirse y hacer obedecer a. A, los, a la población respecto a disposiciones, ¿no? Y limitar sus acciones, ¿no? De los miembros integrantes del Estado. El poder político ya, pues, es considerado una fuerza social destinada, por ejemplo, a, a imponer comportamientos humanos en la dirección que, se, que, que, que fija, ¿no? Que fije a través de políticas de, este, de, de gobierno respecto a la cual el, el, el, va a ser, pues, su, su, su trayectoria en, en la política que va a aplicar en un gobierno como tal. Ahora, si este poder político, hay otro poder que pueda controlarlo, de por sí, el derecho como tal limita, limita el, el poder, el poder este del Estado, el poder político. Por eso existe un, un, un marco normativo que va a fijar las reglas ¿no? por parte de, de los funcionarios públicos, en este caso, llamémoslo de los tres poderes, ¿no? Que tienen ciertos límites, ciertos parámetros que tienen que respetar para poder ejercer el poder. Y si nosotros entendemos cuál es el origen del poder, pues hay varias doctrinas que, que, que, que señalan cuál es el origen del poder, ¿no? Tenemos un poder eh, que tiene una doctrina teocrática, el que eh, nosotros podemos reflejar nuestros tiempos pues es la mmm, el famosa la famosa doctrina de la voluntad social no el contractualismo es que los los eh, los miembros de, de, de, de la población no a través de un contrato que le llamamos este, en clases incluso tratamos ese tema reconocen ¿no? reconocen por voluntad eh, la, la existencia de un poder sobre el talco, no pero ¿Qué lo limita? Limita el, el, la, el, el marco normativo positivizado, ¿no? Eso sería todo. Y que obviamente nuestro país tiene ciertos límites, como, o sea, hay organismos, eh, instrumentos jurídicos internacionales, de gate vinculante, ¿no? Que pone ciertos parámetros, ¿no? Respecto a la actuación de cada estado. ¿no? Tenemos la ONU, la OEA, entre otros organismos, ¿no? que van a limitar tal vez su accionar, ¿no? Respecto a las políticas que pueda llevar dentro de un país. Muchas okay. gracias, muchas gracias. Excelente. Okay. A ver, este, bueno. Buenas noches. Buenas noches, doctor. La, ya, se... la última pregunta. Doctor, yo sí. soy la segunda. Doctor, que sigo claro, Lenin. Cal Calderón Calderón Pero compañero, yo soy la segunda, que sigo. Él levantó mi mano hace media hora. Yo también estamos levantando la mano. Doctor, eh, bueno, que el doctor determine que no va va participar. Así es, mejor. Adelante, mejor. Nancy. Buenas noches, compañeros. En realidad, la exposición es muy buena y sobre todo... También, profesora. Este, eh, doctor, compañeros, mi pregunta va para la solución a nuestra problemática en nuestro país. Hay organismos constitu constitucionalmente autónomos. ¿Ustedes cuáles creen que son los organismos que están fallando? Porque últimamente vemos que las obras que hacen los gobiernos regionales y locales lo hacen el último año de su gestión. ¿Cuáles creen que son los organismos que no cumplen con sus funciones? Gracias, compañero. ¿Eh? ¿Algún compañero? Sí, bueno, buenas noches, compañero. O oh, compañera, disculpe. Uno de los organismos, por ejemplo, que no cumple con su función, dentro de los órganos constitucionales autónomos, tenemos, por ejemplo, a la Contraloría General de la República. Eh, de acuerdo a algunas, eh, ¿cómo podemos decirlo?, algunas exposiciones que han realizado los funcionarios, en algún momento ellos dijeron, pues, que no, no se dan abasto, ¿no?, para poder fiscalizar a todos los funcionarios públicos, es decir, Resulta insuficiente el personal que tienen, ¿no? Y necesitan presupuesto. Son falencias. Muy aparte también de, del tema subjetivo, ¿no? Que también entra a talear ahí. Otro también podría ser el poder judicial. En eh, muchos casos, ¿no? La carga procesal, ¿no? Tengo algunos conocidos que trabajan, pues, como secretarios judiciales, asistentes, ¿no? Donde, pues, este, tienen... Eh, muchísimos expedientes, ¿no? Y no, también no se pueden dar abasto, requieren más personal, infraestructura, sumado también al tema pues, político y de corrupción, entre otras instituciones de Uno puede ser presupuesto, ¿no? Muchos funcionarios en que no se acaso el presupuesto que les dan. Segundo también el personal, o incluso no hay personal calificado, y, y también el aspecto subjetivo del tema de corrupción. Creo que se da en la generalidad de las instituciones. Gracias. La, bueno ok eh, ya culminamos esta exposición eh, las felicitaciones de caso para el grupo muy buen expuesto muy buena eh, eh, la participación eh, de los de los ponentes y también agradecer a los alumnos que han hecho sus respectivas preguntas pienso que ha sido una una exposición clara y si han cometido errores bueno ya eh, cada uno se dará cuenta y tratará de inventar para, para las próximas exposiciones que tengan en los demás cursos. Ya vamos a hacer un. Gracias, doctor. doctor, okay. doctor. Gracias, doctor. Gracias, ya, doctor. Va, ya van a ver su nota ya. Eh, vamos a hacer un, un, un corte gracias, hasta las 22 horas, ya. Doctor. Sí. Disculpe, el, por motivo de trabajo me voy a sentar, Rudy Loaiza Farfán, doctor. Ya, conforme lo haces, no te preocupes. No, no te preocupes. Este, entonces hacemos un corte hasta las 10 y 5 de la noche para que ingrese el, el grupo de Obregón, ¿ya? que está ahí en. No, en, no, en, no, no, no, en gracias. Ya. Entonces. Thank you. No, quisiera saber. ¿Qué compañeros. que yo les marina. Dale, ¿qué tal? Buenas noches. Julio Díaz, compañero. Una, una consultita. Este, compañero grupo, Julio, tu audio? audio. Ok, ok. frío no, doctor, mucho frío no, estoy un poco mal con el estómago uy un dolor horrible uy, te muña doctor uy, uh, acá no encuentro la muña es ayer, buenas? sí, sí, sí, sí me han dicho, sí, sí he tomado la muña Oh, ¡Qué horrible! ¡Me ve el estómago! Desde temprano estoy con ese dolor. Sí, doctor. ya tiene que tomar algo, doctor, para cortar la infección. Mm, sí, eso es lo que voy a hacer. De doctor, ¿no sería bueno una bus... buscapina? ¿Ah? ¿Una buscapina tiene un dolor de estómago? ¿Qué le, ¿Qué le duele? Sí, es que parece que... El dolor también. He que... com... comido algo pesado. Y, ah, Ah, qué feo. A ver, este Obregón, a ver, ah, empieza con por, por favor. Ya. Me con conquesta, profesor. Sí. O en sí, todo ¿no? caso, doctor debe ser una flatulencia en todo caso. flatulencia parece que fuera, pues. Ah, sí, al, algún anti antiflatulento para pedir alguna forma. ahorita voy a voy a ver si me si me toco un juridismo, Todo largo. Sí. Muy Sí, bien. sí, sí. A ver, Oregón, creo que estás, no tienes un buen fondo a la parte de atrás, ya, empieza. <risa> no, no voy a poner nada que incentive nada, doctora, ahora. Bueno, doctora, <risa> bueno, doctor, y compañeros todos, el tema a exponer el día de hoy es la personalidad jurídica del Estado, el concepto de persona en los y en lo jurídico y la persona humana y la persona colectiva. Este trabajo fue realizado junto a mis compañeros los cuales pasaré a mencionarlos: Guillermo Salazar Ponce, Karlais Sarmiento Chávez, Manuel Calderón Peche, Isidro Condori Capcha, Paula Díaz Durán, Eliana Díaz Calderón, Juan Centurión Segura y quien les habla Judith Obregón Moreno. Daré inicio con la eh, Para reconocer un orden justo en una comunidad, hoy en día, desde un plano intelectual y normativo, existe el convencimiento que la persona tiene la posición de fin frente a los poderes públicos, esto por ser lo que es, le otorga un valor absoluto que configura su dignidad, en tal sentido no es posible defender la dignidad humana, al margen de la naturaleza humana, en tanto que la legitimidad de los poderes públicos depende de que real, realmente se convierta en un instrumento al servicio de la persona. El Estado es una realidad social a la que le corresponde una realidad jurídica, que consiste en ser una persona colectiva de derecho público capaz de ejercer derecho y cumplir obligaciones. En un Estado que es soberano e independiente, al referirnos al tema de la personalidad jurídica del Estado, estamos considerando que es el conjunto de derechos y deberes que posee el Estado en calidad de ente de interés social. Soberano e independiente conformado por un conglomerado de personas denominados pueblo. Estas están organizadas políticamente, las que son ejercidas a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, damos inicio la personalidad del Estado. La teoría del Estado, llamado también la filosofía del Estado, es una regla que tiene como objeto de estudio de las posibles definiciones de los, de los orígenes, las formas, tareas y objetivos del Estado, así como de sus condiciones y límites institucionales, éticos y legales que van a dirigir y, organiza, y organizaciones de un grupo de personas ante esto nos preguntamos cuál es el objeto del estado el objeto de la teoría del estado es la investigación de la específica realidad de la vida estatal que aspira a comprender al estado en su estructura y funciones actuales el histórico de su evolución entre estas las más trascendentales que se desarrollaron en el estudio del estado las resultantes que nosotros hemos creído conveniente como grupo. Hemos citado las ideas de Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, lucky Montesquieu, Roseux, Hegel Mark, Lenin y muchos otros. Vamos a más o menos a explicar lo mencionado y lo dicho por Max Weber. El Estado es una organización que cuenta con el monopolio de la violencia legítima concepto nos acerca a la realidad que hoy estamos viviendo en el Perú porque tenemos el dominio del monopolio y oligopolio. Para Egel y Marx, el Estado era el espíritu objetivado de la idea absoluta social que se puede reconocer desde la familia a la sociedad civil y de esta al Estado. Es necesario transportar la relación para entender el sentido que Marx desarrolla cuando señala la necesidad de que debe existir una organización. Para Hegel, el Estado es, según el concepto hegeliano, la condición concreta y fáctica dentro de la cual se puede alcanzar, eh, alcanzar existencia histórica al principio constitutivo de la sociedad moderna. La libertad individual. Se ha encontrado algo muy importante de tratarlo,